qué tal a todos bienvenidos a tu clase de español hoy continuamos con nuestros 12 verbos en el tiempo condicional este es nuestro video número 10 y continuamos con los verbos eh, yo diría verbos regulares en el condicional que terminan en ar así que empezamos con el verbo saludar to greet yo saludaría tú saludarías él ella usted saludaría nosotros nosotras saludaríamos vosotros vosotras saludaríais, ellos ellas ustedes saludarían y vamos a decir yo saludaría a todas las personas en la oficina yo saludaría a todas las personas en la oficina bien secar to dry yo secaría tú secarías él ella usted secaría nosotros, nosotras secaríamos, vosotros, vosotras secaríais, ellos, ellas, ustedes secarían. Mi mamá secaría toda la ropa en el patio. Mi mamá secaría toda la ropa en el patio. Bien, ahora yo tengo el verbo terminar, pero recuerda que es muy importante que me ayudes. Yo espero que tú repitas conmigo cuando conjugamos este verbo. Y cada uno de los verbos que, que, que tenemos el resto de la clase, con el tiempo condicional, así no me dejas hablando a mí solo, sino que vamos a estar hablando los dos, vamos a decir, yo terminaría, muy bien, tú terminarías, él, ella, usted terminaría, nosotros, nosotras terminaríamos, vosotros, vosotras terminaríais, ellos, ellas, ustedes terminarían, Ejemplo, mi hija terminaría sus tareas en un par de horas. Cuando hablo de un par de horas, son dos horas. Mi hija terminaría sus tareas en un par de horas. Muy bien, seguimos con el verbo tirar, que va a ser to throw. Yo tir... Bueno, acuérdate que lo estamos haciendo juntos, no me dejes eh, solo. Yo tiraría, tú tirarías, él, ella, usted tiraría. Nosotros, nosotras tiraríamos... Vosotros, vosotras tiraríais, ellos, ellas, ustedes tirarían. El ejemplo es: Juanita tiraría la última bola de boliche. Juanita tiraría la última bola de boliche. Ahora, to tocar. Tocar could be to play an instrument or to touch. Conmigo, repite conmigo: Yo tocaría, tú tocarías. Él, ella, usted tocaría, nosotros, nosotras tocaríamos, vosotros, vosotras tocaríais, ellos, ellas, ustedes tocarían. El ejemplo nos dice, Enrique tocaría la, tr la trompeta muy temprano. Enrique tocaría la trompeta muy temprano. Seguimos con el verbo tomar. Que puede ser, este verbo puede tener dos significados y a veces puede ser un poco tricky, un poco, nos pone a dudar, que es el verbo tomar, to take or to drink eh, yo digo, yo conmigo, recuerda, vamos a repetir juntos yo tomaría tú tomarías él, ella, usted, tomaría nosotros, nosotras tomaríamos, vosotros vosotras tomaríais ellos, ellas, ustedes tomarían bien ellos tomarían mucha agua todos los días ellos tomarían agua todos los días recuerden que el agua es muy importante para tomarla todos los días seguimos con el verbo trabajar to work es un verbo de alta frecuencia y a ver lo vamos a conjugar juntos yo trabajaría Tú trabajarías, él, ella, usted, trabajaría, nosotros, nosotras, trabajaríamos, vosotros, vosotras, trabajaríais, ellos, ellas, ustedes, trabajarían. El ejemplo nos dice, mis tías trabajarían todos los fines de semana. Mis tías trabajarían todos los fines de semana. Bien, tratar, to try. Una vez más juntos los dos, vamos a conjugar este verbo. Yo trataría, tú tratarías, él, ella, usted trataría, nosotros, nosotras trataríamos, vosotros, vosotras trataríais, ellos, ellas, ustedes tratarían. El ejemplo, o la oración dice, ellos tratarían de esquiar porque nunca lo han hecho. Ellos tratarían de esquiar porque nunca lo han hecho. Bien, tenemos el verbo usar, to wear, y vamos a decir los dos, yo usaría, tú usarías, él, ella, usted usaría, nosotros, nosotras usaríamos, vosotros, vosotras usaríais, ellos, ellas, ustedes usarían. Y vamos a decir, mi hijo nunca usaría un disfraz de superhéroe, mi hijo nunca usaría un disfraz de superhéroe ahora yo tengo el verbo vigilar to watch over or to vigil yo vigilaría tú vigilarías él ella usted vigilaría nosotros nosotras vigilaríamos vosotros vosotras vigilaríais ellos ellas ustedes vigilarían los padres vigilarían a sus hijos cuando están en internet los padres vigilarían a sus hijos cuando están en internet eh, me parece muy lógico especialmente los niños menores de edad bien el verbo votar to vote yo votaría tú votarías él ella usted votaría nosotros nosotras votaríamos vosotros vosotras votaríais ellos ellas ustedes votarían ellas votarían por el candidato con mejores propuestas ellas votarían por el candidato con mejores propuestas Tengo el verbo trasladar, to move o to remove Yo trasladaría, tú trasladarías, él, ella, usted trasladaría Nosotros, nosotras trasladaríamos Vosotros, vosotras trasladaríais, ellos, ellas, ustedes trasladarían Ellos se trasladarían a otra ciudad ellos se trasladarían a otra ciudad. Bueno, hemos llegado al final de, la, de esta clase. Y por favor recuerda, suscríbete totalmente gratis al canal. Comenta y comparte. Regálame un like o me gusta si esta clase te gustó. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda que mi nombre es Raúl Joven León, mi correo es rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir tus comentarios, sus correos, sugerencias. Y eh, bueno, espero verte en la próxima clase. Donde continuamos con eh, otros 12 verbos en el tiempo condicional. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta la vista amigos.